Oh, Ahora ya es tamaño más que cantidad. <risa> Está tirando por vina negra. ¿eh? <risa> Suma. Senta, no. <risa> y esto es escandaloso. Es eh. un robo. La hora, juez. La hora. <risa> Muy bien. Ya viene con... Ya pescaste con lechuga, con ensalada también. ¿no?